para que cada cliente pueda entrar en su destino profético, pueda desarrollar sus dones o su ministerio y pueda volverse un discípulo efectivo de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer si la gente habla mal de nosotros? Bueno, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, o persigan y digan, Toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vieron antes de vosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos. Es normal que la gente hable mal de nosotros mintiendo, diciendo cosas que no son verdad eso lo hicieron con los profetas de la antigüedad lo hicieron con los grandes hombres de Dios de hecho en este tiempo estoy leyendo muchas biografías de hombres de Dios y todos han sido perseguidos entonces si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Jesús mismo lo dijo que tenemos que pasar para esto esto es parte del paquete ¿qué vamos a hacer? vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos ¿Por qué? Porque cada vez que estas personas mienten y dicen cosas malas en contra de ti, bueno, en los cielos hay el premio y también aquí en la tierra se va a desarrollar más tu vida espiritual y Dios te va levantando en un lugar más alto. Entonces tenemos que agradecer a estas personas que hablan mal de nosotros, gozarnos, alegrarnos, porque nuestro premio va a ser grande. Tu premio, tú que me estás escuchando, y si hablan mal de ti, me entiendo diciendo cosas malas, tu premio va a ser muy grande. En esto quiero saludarte. Te pido de compartir este mensaje sobre tu página de Facebook, tu Facebook, sobre tu um, Whatsapp, todo lo que pueda para que más cristianos puedan recibir este mensaje. Un abrazo y bendiciones.